A las autoridades que tomen carta el asunto, que hoy es nosotros y mañana puede ser otra persona. Así que que lo investiguen bien y que se metan en la zona, los barrios, que hay muchos colmados que están acabando con la vida del ser humano, vendiendo romo, porque son hechos en los callejones. ¿Cómo se de la situación? Eh, ayer, como a las 6 de la tarde, mi esposa llamó a Rafael, que el querido hermano de nosotros era... Y él dijo que le dolía un poco la cabeza y que no estaba viendo, No miraba bien, que estaba mirando borroso. Entonces mi esposa le dijo, ¿quiere que tú vayas al médico? Y ella dijo que no. Pero como a los 15 minutos, llamó a un hermano de nosotros, cual lo llevó al médico y como a la hora falleció. ¿Tenía días tomando? Él siempre tomaba. Pero me dicen que ayer él estaba sentado como a las 12 del día frente a la casa. Tomándose un trago. Tenemos el día de hoy dos fallecidos por al alcohol adulterado de nuevo. Hacía meses que no teníamos caso de eso. Eh, se van a empezar ahora a hacer las investigaciones. Eh, Rescatamos un poquito de la muestra que estaba tomando uno de los fallecidos. Y tenemos otra, otra persona también en estado de gravedad en el Hospital San Vicente de Paúl. Se le están aplicando los antídotos del lugar a ver si el paciente no fallece. Eso estamos a todas las personas que siguen vendiendo este tipo de alcohol, que lo venden detallado. Si pueden mirar, las botellas no tienen etiqueta, o sea que cualquier persona puede llevar una botellita vacía y comprar su tercia de ron y se lo venden. Eh, no consuman ese tipo de bebida, por más, más barata que sea, puede llegar al mismo lugar, a la funeraria como estamos el día de hoy. Así es que... Las bebidas que están legalmente registradas, que están legalmente controladas por el Ministerio de Salud Pública y ProConsumidor son las que usted debe consumir. ¿Las investigaciones para dar con los paraderos a las personas que se dedican a Bueno, ello. en el día de hoy ya tengo una reunión ahora con la Procuradora de aquí de la provincia Duarte y más adelante se dará el detalle de lo que seguirá haciendo con gobierno.